Nosotros como ya venimos tiempo preocupándonos un poco de acercar la arquitectura a los niños y de recoger un poco cuáles son sus necesidades para de desenvolverse en el entorno urbano y de qué forma eh, por una parte podemos estimular que ellos eh, conozcan la ciudad y por otra parte nosotros también como adultos, de qué forma podemos recoger las necesidades que ellos tienen, la impresión que ellos tienen sobre la ciudad. Nuestro taller consistía un poco en, en que los niños del barrio eh, empezaran a reconocer la arquitectura, ¿no? los elementos arquitectónicos de su barrio. Y ya les hemos planteado eh, el estudiar ...las necesidades que tiene el barrio. Eh, bueno, apuntamos todos aquí los dos lugares... ...y cada uno fue estudiando por el camino... ...diciendo qué podría hacer... ...o una residencia de abuelos... Una, ...un parque, una guardería... Esto es una, es una, es una ascensión... ...entras por aquí... ...se, sal, se sale por aquí para, para... entrar en las piscinas y todo... un callejón, que he puesto una piscina y una piscina de bolas. Nos ha sorprendido bastante eh, la actitud que han tenido ellos, porque la mayoría de ellos han planteado juegos para niños más pequeños, porque ellos han entendido que en el barrio no hay esos espacios.